Hola amigos, bienvenidos a Femexer Tips. Yo soy Paulina Peña, su host. Y el día de hoy, ya que se acerca esta fecha tan importante que es el 14 de febrero, vamos a hablar del amor y de una relación de amor que es muy importante para nosotros los pacientes con enfermedades raras. La relación que tenemos con nuestro cuidador primario. ¿Qué es el cuidador primario? Bueno, el cuidador primario es esa persona Piensen ustedes en este momento, esa persona que dedica el mayor tiempo posible a cuidarlos. Seguramente que en su familia eh, las cosas están integradas de tal manera que todos ponen un granito de arena, pero hay una persona, un alguien que siempre está al cuidado y al pendiente tuyo como paciente. Ese es tu cuidador primario. Es importante mencionar que los cuidadores primarios cargan con, una, con un tema emocional y físico muy importante. Que los Puede llevar a desarrollar trastornos psicológicos como la ansiedad o un desgaste muy muy fuerte. Por eso hay que poner mucha atención en su salud mental y física. Es importante el cuidado del cuidador, no lo olviden. Y bueno, ya que estamos hablando de nuestros cuidadores primarios, yo quiero eh, saludar y abrazar a mis papás. Que cuando fui chiquita fueron mis principales cuidadores, a mis hermanos que también estuvieron allí y hoy en día a mi adorado José que me cuida y me protege siempre y bajo cualquier circunstancia. ¿Quién es su cuidador primario? ¿Le han dado las gracias? ¿Por qué no este 14 de febrero lo abrazan, lo llenan de besos o le hacen una carta reconociendo todo el esfuerzo que ha hecho y agradeciéndole lo que hace y seguirá haciendo por ustedes? Espero que pasen un lindo día y hasta la próxima. Yo soy Paulina Peña y esto fue Fem Femexer Tips. ¡Chao!